Norbert, Norberto, es de Fátima Flores. Hola, Norbert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo, bien, muy bien. Eh, Qué placer hablar con vos. Igualmente. Sí, bueno, quiero primero que me cuentes cómo estás vos. Bien, bien, bien. bien. Estás así... Este, un poco un poco anonadado de, de todas las cosas que te están diciendo, que el 90% no, está muy lejos de la realidad. Contame. ¿Qué se está diciendo? Y por eso mismo que estoy saliendo a hablar, para que no se digan más cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente está pasando. Contame, Norbert, ¿qué, qué, qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Nada, simplemente una separación como cualquier matrimonio que puede atravesar una crisis. Sí. Este, decidimos tomar una distancia por un tiempo, pero después este, eso que contaron de que yo me interné... Que, que, por maltrato y no eso es todo mentira eso nunca pasó acá no lo contamos así eh. no no por eso pero yo, yo aprovecho ya que estoy acá y aclaro aprovecho. todas las cosas perfecto claro acá no hubo ni terceros ni ni hubo estafas ni hubo nada simplemente que la pareja se fue, desgastó, este hubo un momento que no nos estábamos llevando bien y dijimos bueno vamos a separarnos por un tiempo a ver si resolvemos esto de una forma o no. Y nada más que eso. Norbert, y con respecto a una al... cosa. Ah, sí. ¿Y, cómo, ¿Y qué fue? ¿Tuvo que ver eh, este verano, que fue bastante intenso? ¿O ya sea, venía de, de, de, de mucho antes? Y vos sabés cómo son estas cosas. A veces nos sorprenden en los momentos que menos lo esperamos y, sí. este, y nos damos cuenta que estamos discutiendo más de la cuenta. Sí. Y este y si bien discutimos por problemas artísticos, claro. más que nada, el de trabajo este se hace muy duro, son muchos años y y compartiendo la vida, el trabajo, todo, este, pero este, ¿y crees que este, eso seguimos tuvo... siendo muy buenos amigos y seguimos hablando y, y, y trabajando. Norbert, ¿crees que eso tuvo tuvo que ver el, el haber mezclado, digo claramente, el manejarla, digo te ocupabas de la producción del espectáculo, digo, ¿esto afectó a la pareja? Todo tiene que ver con todo, posiblemente, posiblemente haya afectado, este, no sé, eh, compartimos la misma pasión, este, el mismo sueño, mm. Sí. Y a veces hace duro, viste. Me imagino, te escucho, eh, mm, te bravo. escucho con la voz que y bueno, me imagino porque fueron muchos, muchos, muchos años. años Norbert. sí, sí. muchos años ¿quién te ¿Vos la seguís amando Norberto? Por supuesto Se nota, se nota fue difícil, ¿qué fue más difícil? ¿dejar al artista o dejar a la, a la mujer? No, a la mujer mm. ¿Pero fue, fue mutuo o, o lo decidió ella, Norbert? No, no, fue mutuo. Este, somos dos personas grandes, inteligentes y que nos queremos. Sí. Entonces, este, a veces es mejor separarse a hacerse daño. Claro. ¿Y sí. crees que pueden llegar a, a reconciliarse? ¿Puedo decir que puede ser una crisis y nada más? ¿O... Dios quiera. ¿Quién te está acompañando, Norbert, en este momento? Tengo amigos, tengo a mi hijo, mi familia. Te escucho muy mal, Norbert. Ay, Norbert. Muy mal. Sí, sí. Te escucho. Sí, me imagino que... sí. Bueno. Son difíciles las separaciones. Nunca son fáciles. ¿Qué es lo que te duele más, Norbert, de lo que se está viviendo? Las cosas que se dicen. ¿Por qué? Porque la no, mal. No quiero hablar, por eso. por eso me mantuve alejado, para no hablar, porque... Es... Yo, yo, eh, yo te entiendo, estafas, yo te entiendo porque, te... porque sé todo el trabajo que hicieron con Fátima juntos hace muchísimos años, que, que le costó mucho a Fátima imponerse en el medio. Muchísimos años de trabajo, muchísimos años de sacarse un estigma y que vos estuviste al lado de ella durante todo este tiempo y la convertiste, juntos se convirtieron en una gran pareja de, de, de teatro, No y se impusieron, digo, con sus shows, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz, cosechando éxitos eh, que mucha gente hubiera deseado. Eh, me imagino que debe ser fuerte para vos estar atravesando todo esto, y sobre todo las cosas que se dicen, ¿cómo viviste ¿O lo que se está diciendo ahora de Miami? No, eso ese, ese es lo que más me duele, o sea, no lo de Miami, sino lo, las cosas que se dicen y que se inventan, que no sí. tienen sentido sinceramente, realmente, me duele mucho que se inventen tantas mentiras. ¿Cómo cuál? Este, lo de Miami fue muy sencillo. Contame. Si vos te pones a ver la historia, el Teatro Artime no iba a nadie, no lo conocía a nadie, hasta el momento que fue Fátima Flores. Mm. Fátima Flores hizo un éxito, este, y a partir de ahí todos enfocaron su vista en el Teatro Artime, mm. que como bien dijo esta chica Florencia, está en la pequeña Habana, sí. es un teatro de 900 personas, y que llenamos la primera función, la segunda pusimos más de la mitad de la gente, sí. completamente comprobable, está, tengo todos los tickets comprobados para mostrarlo y todo ese sí. tipo de cosas, este, y a partir de ahí, por, por ese éxito, el Teatro Artime pasó a ponerse de moda y ahora van todos al Teatro Artime. Claro. Este, ¿No, ¿No te parece gusto no, lo que se dice de Fátima? No me parece justo que se dice, Fátima, tampoco lo que pasó con la obra, porque la obra fue un éxito, eh, si bien al principio este, había ciertos este, roces con el productor, después todo terminó bien, este, el, el señor este, cumplió con todo lo, con lo pactado. Guerrero. Sí. Exactamente. Norberto, y ahora contame esto que, que se estaba diciendo. ¿Es cierto lo de que vos... Supuestamente... No, quiero dejar, quiero dejar eso bien aclarado porque decían Perfecto. que, que la habían amenazado a Fátima, que no, todas mentiras, absolutas mentiras. ¿Que vos la habías amenazado? No, que el No, no, el que tiene ah. que ah, ver y esas cosa. Claro. No, no, no, eso okay. nunca esto pasó, claro. no, no existió. En este caso, en este viaje, ¿es, era, ¿es cierto que ibas a hacer, iban a ser New York, México, Las Vegas y Miami? Sí, eso es verdad, que había una, una gira que también se postergó y, lo, y decidimos por todos estos problemas y todo esto, pasarla para más adelante, está todo en pie, porque realmente este, Fátima tiene una carrera muy brillante y muy promisoria para para toda esa zona. Roberto, vos sabés Alberto. que hablamos con la con la productora en la semana pasada, sí. con Marcela, y bueno, ella un poco lo, lo que me dijo a mí por teléfono es que al no estar vos, se cayó todo lo otro. Que, que ellos tenían como todo el arreglo con vos y por este tema de la separación un poco se cayó lo de Miami, se cayó todo lo otro. No no fue precisamente por la separación, sino simplemente que empezamos a darnos cuenta que, que la, si hubiera separación llevó a que, que perdiéramos un tiempo valioso e importante, claro. también influyeron también el tema de, de, del esponsoreo y todo ese tipo de cosas, que estuvimos conversando y todo ese tipo de cosas, sí. hasta llegar a un arreglo, pero convenimos que para hacer un, un solo teatro este no convenía hacerlo ahora, sino hacerlo en marzo todo juntos y a... a, a porque también las fechas que nos estaban dando para Colombia, para, para Perú, para sí. México, eran este, también para esa fecha, entonces convenía mucho más hacerlo, hacerlo en junto. ese momento. ¿Y claro. el tema de la claro. visa Norbert, para aclararlo también? No, visa, la, la visa de Fátima es este, la, la visa de, de talento, como bien dijo Florencia, sí. es una visa que, que no se la puede tocar nadie porque la visa la da Estados Unidos, sí. no la da ninguna persona en particular. Perfecto. El único que me puede revocar la vista es Estados Unidos. Perdón, pero como, como la pavada esa que dijeron de, de, de, de la MCM, que fue un invento, una, una, una, cosa, una, una cosa muy graciosa. Lo de, de la MCM. El... Que decían que, que, que la MCM no salió. No, no, la la metodología de documento, decía. Sí, ah, perfecto, sí. Pablo. Norberto, sí. Bueno, antes que nada, es él porque Norberto había prometido que si hablaba, él iba a hacer primero también acá. Gracias, gracias por eso, por cumplir. Pero recién hablábamos de la cuestión personal y sabes que tenés muchos amigos que están muy preocupados porque no te ven, digamos, no bien, mm. y que dicen que lo que la gota que te rebalsó el vaso, más allá de la separación, de tener que de tu departamento, fue que, que Fátima te había enviado una carta de documento. ¿Esto es así? ¿Te envió una carta de documento? Está bueno que vuelva no, a Yo quiero, les, quiero, quiero aclarar esas cosas porque, porque se transforman en cosas graves que no tienen sentido. Este... Todos se preocupan por mí porque yo soy una persona con problemas cardíacos y todas esas cosas. Claro, claro. Sí. Te veo muy sensible, Norberto. Te veo sí, muy yo sensible. a partir de... Te escucho, mejor dicho. A partir de mi infarto, de así. Por eso no me gusta hablar en público, porque me emociono mucho y, y, y me cuesta mucho hablar. Sí. ¿Y, con, y con, hablas con, con Fátima? Hablo con Fátima todos los días. Sí. Así que está todo bien, está todo perfecto. ¿Te envió Norberto... la carta documento? Perdón. ¿Te envió la carta... ¿Cómo? ¿Te envió la carta documento ¿O era así? No, no hay nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso es verdad. Estamos todos en perfecta eh, eh, trato entre los dos. Perfecto. Norberto, eh, hablando, te saluda Karina, te respeto, sí. sé cuánto le has cuidado siempre a Fátima, pero también me parece interesante, como todos tenemos distinta información. Eh, me parece interesante aclarar, yo sé que es un tema escabroso el tema de Guerrero, por el tema del sponsoreo, pero no me parece un dato menor, porque yo sé de muy buena fuente que ustedes estaban preocupados en ir a Miami y como él era el, eh, digamos, el que tenía el sponsor y eso te da como un cierto derecho, tenían miedo de que eso les trajera un problema y que eso después fuese un impedimento para que Fátima pudiera entrar a Estados Unidos durante muchos años. Quiero que me aclares esto, y cómo terminó esa relación con Guerrero, si es que terminó. Eso, eso, eso te lo explico perfectamente, y este, está claro, primero, este, Guerrero no es el productor de las primas, sino de las guerreras. Las primas éramos Carlos Gallego y yo. Yo dije, para mí vos fuiste el que, para mí vos fuiste el que las inventaste, los días me lo guerrero. discutían, yo dije, Pero yo, yo estoy sí. yo yo de buena no, fuente... Fede Guerrero es el creador de las guerreras, sí, por okay. eso nos conocemos de hace tantos años. Este, sí, lógicamente que hubo el problema del esponsoreo porque nosotros íbamos a ir con otra productora que era Marcela Boilte sí. Sí. Y, y nosotros el esponsoreo nuestro lo tiene este, Nancy Guerrero que es la, la mujer de, claro. de, de Eduardo y, este, y lógicamente podía llegar a haber un conflicto ahí si no lo hablábamos antes con él entonces claro. teníamos que como pedirle una autorización cosa que se realizó y él no, no tuvo objeción, no tuvo ningún problema y autorizó no, no todo. Marcela. Claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, como lo dijo está Marcela. Está, está claro. buenísimo bueno, que puedas hablar, está bueno que lo puedas ¿Eh? aclarar porque la verdad que sí, son gente de, de trabajo y de palabra. Eh, Maite. Norbert, te quería preguntar eh, bueno, recién te escuchábamos un poco quebrado, obviamente, eh, y, y estabas contando un poco cómo lo estás atravesando, sabemos que, que te fuiste a vivir a un departamento solo, pero quería preguntarte si ves eh, alguna posibilidad de, dentro de poco, volver a decir, bueno, quizás no funcionamos como pareja, pero sí eh, trabajando juntos, ¿crees que todavía no es el momento? Mira, primero voy a empezar por lo del departamento, que dijeron que estaba en un departamento, que estaba por hoteles, no, no, no, si estoy en un departamento sí. que, que es de los dos también, sí. este, que pertenece a los dos, en Milagano, sí. Sí, se lo este, contó la UFA la semana pasada, sí. Por eso, por eso, no es que estoy, viste, viviendo mal ni nada por el estilo, no. todo lo contrario. Muy bien. Este... ¿Y con respecto qué fue la otra pregunta que me hiciste? No, si veías, la, porque ahora te escuchamos bastante quebrado y, uh -huh. y conmovido, no sé si ya, pero digo, ¿crees que pueden relacionarse desde otro lugar y seguir trabajando juntos? Todo puede ser, todo puede ser. Estamos eh, trabajando en eso. ¿Sí? ¿Pensaron? No puede, sí. ¿Terapia de pareja pensaron hacer? ¿Qué podría ser. Y no estaría mal. <risa> <risa> sí, obvio. Viste que a veces... Sí. Crees que fue el desgaste, ah, aparte... de los años, pero yo pensaba... No, que... agotar, agotar todas las posibilidades. Capaz que esto. si fuera por vos, vos volvés hoy. Obvio. Yo siento eso. Sí. Lo que, no sí. me... Sí. La, yo, perdóname, Norbert yo siento eso, que si fuera por okay. vos, sí. eh, volverías ya. Ahora. Es que la extraña mucho. ¿No? Es lo que te dicen todos los amigos de él, que Norberto, la verdad... Ella la también vos. calculo que... Ella también te debe extrañar, porque fueron sí. muchos años. Por supuesto, por supuesto. ¿Y no crees que por ahí estuvieron tantos años juntos y siendo vos un poquito más grande que ella, lo digo bien, ¿no? Y por ahí ella tiene ganas de estar un tiempo sola, de vivir otras cosas, de conocer otras personas. Digo, capaz que esto lo hablaron. Digo, son adultos y las cosas se hablan. No sé, ¿para vos existe esa posibilidad? ¿Podrías, digamos, soportar ver a Fátima, no sé, con otro hombre? Eh, no es algo que me lo haya planteado. Sinceramente, este es eh, sí, sí es verdad que existe una diferencia de edad importante entre ella y yo, sí. y que también debe haber influido en todas estas cosas. Bueno, Pero somos muchos años juntos, o sea, qué, tampoco influ si no influyó decir, en otro no... tiempo porque influiría ahora, ¿no? Claro, decir de lo que pasó en Carlos Paz, que supuestamente ella quería salir a bailar, ¿eso es cierto o, o eran cosas...? Que se inventaban. Es, esas son pavadas, nunca una pareja se va, se va a separar por esas razones. Ah, okay. y ya que estás, se aclara todo, pues se habló también de un dinero, de 80 mil ah, sí, dólares, dólares era el que había desaparecido no, de la eso casa. Es, eso, es, eso es una mentira absoluta, mm. este, y aparte, este, mm. imagínense, si falta dinero de una casa, mm. el dinero nos a los dos. Claro, no claro. Que... Ahora, Norberto, eh, vos estás eh, trabajando para reconquistar la Fátima... Eh, no sé, recién decimos, hablando. Todos los días. Con... Muy bien, obvio. Ay. La Listo. esperanza es lo último que se pierde, te Listo. digo. Y aparte yo ni uno no, no consigue Porque... verlos separados. ¿O no de Yo verdad. no la puedo ver a de Fátima verdad. sola Si yo la quiero ver Y, la quiero digo, ver, y aparte Alberto. nosotros acá Que el, el, el, el chiste Decíamos en un momento Ay, se viene una nueva Fátima Una Fátima sin Norberto claro. Libre Y realmente lo que te dicen ahora Las personas que trabajan con Fátima Y los ha llegado, Y lo dijimos acá el otro día vos? <risa> ¿Vos lo no, ¿Vos lo Pero lo que decíamos <risa> el otro día es Volvé Norberto Porque realmente <risa> <risa> sí, y porque, y sí, porque sí. ¿sí te, se, Lo de Miami yo sé que vos por caballero No lo querés decir ¿Qué? Eso se cayó porque no estabas vos Norberto Y, sí. y así un montón de de, de presentaciones que mm, se fueron se cayendo porque todo. no estabas vos. No, oh, no, no, no, Separemos las cosas. Okay. este Hoy Fátima es una estrella que se va se banca sola cualquier cosa que venga. Sí. Que lógicamente es distinto... Perdón. Un, un trabajo que, hace, que se hace simplemente por inter, un interés comercial que que se hace por amor. Mirá, claro. Hablas de ella y te... te, te sí, claro, no, obvio, no, eso es amor, no, eso es amor no, puro. No, La verdad si que si, está, vida, si, si Fátima vida, nos está viendo, eso, si ¿le no querés decir algo? Esto, que ¿Le diga. quiere decir algo a Fátima? Aprovechando, Norbert. No, nada, nada. Que decida libremente su futuro, su vida. Yo estoy para apoyarla y amarla.